ojos que te vi Ya no recuerdo cuando fue que te hice sonreír Recuérdame cuando fue que en el camino te perdí Y es que ya no te miro con los mismos ojos que te vi Cuán difícil es poder aceptar que te quiero pero que a tu lado no puedo estar Oh, cuán difícil es poder negar que te necesito, pero que no se puede continuar. Como separar un pez del agua donde habito, fumar en un cuarto repleto de gasolina y dinamita. El pasado sin aire mira el principio de su muerte, y el fuego persigue como de lugar nuestro presente. Sueño con un río imponente donde aparecen recuerdos de momentos de lo vivido y cada imagen va pasando lentamente hasta mirar cómo se pierde hacia la catadata del olvido. Y abajo no hay nadie. De nuestra caída libre, nadie, y abajo no hay nadie. Nadie intenta salvarnos de nuestra caída libre, nadie. Entonces, recuerdo que la última vez que te miré fue por decir placer de convertirte en mi mujer. Que no es amor, si a los dos minutos ya siento odio, admito que te olvidé y que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 ¿Te acuerdas de los viajecitos, de los peluchitos, de los cariñitos y de los besitos? De lo aceptado, de lo perdonado. Solo queríamos andar por todos lados dándonos piquitos. Mi mami, mi doncella. Al lado de la mujer más bella Porque lo sigue siendo, oíste Donde quiera que me encuentras Y por tanto odio no me creas Y te lo digo de frente Y lo peor es que no es rutina Pues no me cansaría de estar al lado De una mujer tan divina Lo que pasa es que mentiste Lo que pasa es que mentí Tratando de superar la verdad Se nos vino encima Y es que no me acuerdo Porque dejé de comparar tu olor Con las ráfagas del viento ya no me acuerdo, ya no recuerdo, cuando fue que dijiste te amo mami de verdad lo siento, ya no me acuerdo, y es que no recuerdo, porque dejé de comparar tu olor con las ráfagas del viento, ya no me acuerdo. Ya no te miro con los mismos ojos que te vi, no. Ya no, ya no recuerdo cuándo fue que te hice sonreír, mami. Recuérdame cuando fue que en el camino te perdí. Y es que ya no. Ya no termino con los mismos ojos que te vi. Ya no recuerdo cuando fue que te hice sonreír. bi dale a todos